Sábado de la 21 semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo del 14 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes A uno le dio 5 millones, a otros 2 y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos, ganó otros cinco, el que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra, y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado». Su señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor».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 yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón de bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo? con intereses, quítenle el, el millón y denselo al que tiene diez, pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que tiene poco se le quitará aun eso poco que tiene, y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Concluye hoy el discurso escatológico sobre la vigilancia que debe caracterizar a los cristianos ante la venida del Señor. El texto de esta parábola, en el original griego, no se habla de empleados sino de esclavos. Y uno de los deberes de los esclavos era hacer negocio con el dinero de su, su dueño y señor. Y el dinero, como la ganancia que obtenía el esclavo, era propiedad del amo. La clave de la parábola está en lo que le ocurrió al tercer esclavo. Este hombre tuvo miedo. El miedo nos bloquea, nos paraliza, nos hunde en la esterilidad. Esta parábola nos cuestiona ante Dios y lo que tenemos que hacer en la sociedad. Primero ante Dios, quien percibe un Dios terrible y peligroso, que nos amenaza. Cree más en el Dios de los fariseos... Que el del Padre que nos, nos habló Jesús. El Dios del miedo es una forma de incredulidad. Y segundo, en la sociedad, los que se dejan dominar por el miedo son gente que nunca hará nada que valga la pena. Porque la fuerza del miedo nos lleva a defendernos. Nunca nos llevará a ser creativos, a superar las dificultades de la vida. Esta parábola invita también a la diligencia y a la fidelidad mientras se consuma el tiempo del juicio de Dios. Por el contexto se puede afirmar que el punto de tensión de la parábola está en la escena de la rendición de cuentas y de manera especial por la conducta del sirviente demasiado precavido. Jesús denuncia la inconsecuencia de los que reciben el mensaje del reino y luego pretenden refugiarse en una seguridad estéril. Los discípulos de Jesús tienen que hacer fructificar los bienes del reino durante el tiempo que se les concede. Este es para Mateo el tiempo de la iglesia. El que no hace fructificar los dones recibidos, aunque sea bajo el pretexto de colocarlos en un lugar seguro, al fin termina por perderlo todo. De igual manera, la comunidad cristiana debe estar alerta y vigilante para no caer en la comodidad y la rutina. Cada uno de nosotros ha recibido sus talentos y no sabemos cuándo volverá el dueño a pedirnos cuentas del uso que hayamos hecho de ellos. Podemos pensar ante todo en las dones naturales que hemos recibido, la vida, la salud, la inteligencia, las habilidades que nos caracterizan. Unos son unos artistas, otros líderes. Otros tienen simpatía abundante, etc. Sacamos provecho de estos dos talentos. Los sabemos utilizar también para beneficio de la comunidad.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 Husano. O los escondemos bajo tierra por pereza o por una falsa humildad. No somos dueños, sino administradores de los dones que Dios nos ha hecho y que se presentan aquí como un capital que Él ha invertido en nosotros. Pero seguramente se trata también de los dones sobrenaturales que Dios nos ha querido conceder. Israel había tenido en comparación con los otros pueblos, gracias muy especiales, como pueblo elegido de Yahvé, y no supo aprovecharlas. Los cristianos todavía tenemos más gracias y dones. Cristo Jesús, nuestro Salvador y Maestro, el don de su Espíritu, la Palabra de Dios, la comunidad eclesial, la fe, los sacramentos, ¿qué frutos le estamos sacando? ¿Se nos podría acusar de apatía o de pereza? La excesiva prudencia de, del tercer siervo sería en nosotros nosotros. Un claro pecado de omisión, de que también no tenemos que arrepentirnos. Encontrar buenas razones para no trabajar puede resultar fácil. Viendo una sociedad no evangelizada, nos preguntamos, ¿Por qué después de más de dos mil años, desde que se inició la construcción del reino, vivimos todavía en un mundo sin reino? Muchos esperan sentados a que todo en el mundo cambie. Pero Jesús nos encargó anunciar el Evangelio, y esto es una responsabilidad que compete a todos. A estos, a los que creen que no tiene nada, a los que solo se les da una, un carisma, esos son los que deben preocuparse y ponerlo a trabajar, pues a la hora en que regrese Jesús, no habrá excusa, solo resultados. Pon al servicio del Señor tus bienes, tus dones, todo lo que has recibido de Él, para que puedas huir de Jesús. Te felicito, siervo bueno y fiel. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Que el Señor los bendiga.